Fechas anteriores a 1900 en Microsoft Excel. Como eh, es bien conocido, Microsoft Excel solo gestiona fechas hasta el 1 de enero de 1900. Y como veíamos en el eh, vídeo anterior, a partir del 1 de marzo de 1900 gestiona bien las fechas. Hasta el 1 de marzo va decalado un día, incluso teniendo un día falso como es el... 29 de febrero de 1900, día que realmente no existe. ¿Qué sucede cuando trabajamos con fechas que no existen? Pues que puede haber un problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos restar el 1 de enero del 2000 e intentar restarle pues, el 1 de enero del año 1920. ¿Vale? Esta operación la podemos hacer de dos formas. Pues con la función días, por ejemplo, en la cual lo que le decimos es la fecha inicial y como segundo parámetro la fecha final y nos devuelve pues, un número de días o directamente haciendo una resta, restando un número menos otro. El resultado es el mismo. bien Si ahora lo que hacemos es restar el 1 de enero del 2000 a esa fecha, restarle el 1 de enero de 1888, por ejemplo, aunque aparentemente no hay diferencia, si ampliamos el ancho de columna vemos perfectamente que uno de los años aparece a la derecha mientras otro a la izquierda. Esto debería ser una pista para nosotros ya que, por defecto, si no hemos cambiado la alineación, siempre todo valor que sea numérico Excel lo alinea a la derecha y para él las fechas son números, por lo tanto los alinea a la derecha, mientras que lo que no es numérico lo entiende como un texto y lo alinea a la izquierda. Otra forma de comprobar si lo ha entendido bien y lo ha cogido todo como fechas es seleccionando la columna entera y comprobando en la parte inferior, en la barra de estado, que veremos que tenemos recuento cuatro celdas con datos de las cuales solo tres son números, por lo tanto una de ellas no es número, la que no es número es la última. Si usamos las mismas fórmulas, las mismas funciones que hemos usado arriba, por ejemplo, cogemos la fórmula días, esta vez la vamos a insertar desde aquí, Insertamos días, cogemos la fecha inicial y cogemos la fecha final. Si vemos, si nos damos cuenta ya la ha cogido aquí con comillas como si fuera un texto y cuando le demos a aceptar nos va a dar un, valor, un error. Este error es porque el valor utilizado en la fórmula es de un tipo de datos erróneo. Eso quiere decir que uno de estos datos no es número. Lo mismo sucederá si hacemos directamente la resta, igual que hicimos antes. Restamos un valor del otro y nos dará también error valor. Es curioso porque si intentamos hacerlo en LibreOffice Calc, cogemos las dos fechas, el 1 de enero del 2000 y el 1 de enero de 1888, al ampliar la columna vemos que los dos están a la derecha, si los seleccionamos incluso lo suma y si hacemos la resta funciona correctamente. ¿Por qué pasa esto? Porque en LibreOffice Calc es capaz de soportar números negativos de fecha. Si transformamos esto a formato numérico general, vemos que el 1 de enero de 2000 es el día 36.526, mientras que el 1 de enero de 1888 es el día menos 4.300. Siguiendo un sistema similar a Microsoft Excel, en el que el día 1 es el 1 de enero de 1900, para LibreOffice Calc el 31 de diciembre de 1899. Sin embargo, LibreOffice Excel admite números negativos en fechas, por lo tanto, sí es capaz de gestionar cualquier fecha, mientras que Microsoft Excel no es capaz de hacerlo. ¿Qué puede provocar esto? Esto puede provocar que tengamos una hoja de cálculo en LibreOffice Calc que funcione y al abrirla con LibreOffice Excel nos dé errores. Lo peor que puede pasar es que esos errores pasen desapercibidos y no nos demos cuenta y obtengamos unos resultados incorrectos. En el caso de tener que trabajar con fechas antiguas o históricas, recomiendo encarecidamente el trabajo con LibreOffice Calc. Un saludo y hasta el próximo vídeo.